Cuatro personas serán convocadas a prestar declaraciones entre estos familiares de Julio César Rivera, acusado del segundo desfalco a Banco Unión, que asciende a más de un millón de bolivianos. Existen irregularidades en cuanto a los viajes de placer que realizaba Rivera, ya que estos no cuadran con su alcance económico. Se ha evidenciado un patrimonio por parte del imputado y hay algunas uh, circunstancias que no digamos, con el patrimonio que él tendría. ¿no? Pero esto específicamente se va a determinar a través de un informe, a través de la UI, que se va a requerir también. Y en base a esto vamos a poder establecer si es que existe desproporcionalidad en cuanto al patrimonio del imputado. Recordemos que sibera a través de su cuenta Facebook, publicó los viajes que hacía a otros países junto a su familia. Sí, sí, sí, es necesario justamente convocar a algunas personas más y el Ministerio Público inicialmente va a ver de acuerdo a la estrategia que tiene, citarlos en qué calidad. ¿no? Actualmente Rivera se encuentra en la cárcel de San Pedro. Este trabajo en la entidad financiera desde 2011 a 2017 y su último cargo fue el de jefe de operaciones de la sucursal de Zaguadero. Nos dirigimos a lo que han hecho las autoridades y obviamente no, eso no es parte de la función policial como tal. Pero La policía en cuanto a ocurrido los hechos ha acudido y ha dado respuesta inmediata a las, a las personas sindicales de estos hechos.